Adelante, Coín ha criticado el rechazo del equipo de gobierno local... ...a la moción presentada por la formación en el mes de noviembre... ...para la creación de una regulación para controlar... ...la implantación de megaplantas fotovoltaicas... ...y a políticas que fomenten el autoconsumo eléctrico. Tenemos que lamentar que el equipo de gobierno... ...se haya descolgado de una postura casi unánime... ...y que la moción finalmente no saliese adelante... ...cuando es totalmente lógico pedir... ...que exista una normativa reguladora sobre este tema... Seguramente tiene algo que ver que a lo largo de este año se ha demostrado que la Junta de Andalucía no tiene ningún interés en que exista esa regulación y quizás más pronto que tarde empezaremos a ver la jara teñida de azul oscuro. Eso sí para beneficio de grandes inversores y empresas de energía. En materia de desarrollo sostenible, Unidas Podemos-Coín ha manifestado su preocupación por la realización de prospecciones en la zona privada de Matagallar y por el proyecto de modificación de la cantera dolomítica que recorta hectáreas de ocupación desplazándola hacia el Buqueria, considerando ambas situaciones amenazantes para el acuífero de Coín sobre el que se sitúan. Para entender lo que la extracción de materiales. Eh, ...de la cantera provoca... ...debemos pensar... Eh, ...que el acuífero es como una gran esponja... ...que acumula agua de lluvia... Eh, ...y que la cantera... ...le va arrancando trozos... ...mientras menos esponja quede... ...menos capacidad de acumular agua... ...tendrá nuestro acuífero... ...que además recordemos... ...que los estudios científicos han demostrado... ...que el agua no viene ni de Grazalema... ...ni de las sierras de las nieves... ...ni siquiera viene del mar... ...viene exclusivamente del agua de lluvia que cae sobre el mismo acuífero. La formación política está elaborando alegaciones al proyecto de la cantera y pide la colaboración de la ciudadanía para lo que tienen abierta su sede todas las tardes de martes a viernes.